Come on, come Saludos a todos, bienvenidos, nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Lord Thunder, soy Chacal para los que no me conozcáis y este escenario en Dominación Polonia es uno de mis escenarios favoritos, no voy a decir, pero es un escenario bastante bueno, bastante curioso, pues tienes tanto un escenario urbano como terrestre, porque si optas, por ejemplo, yo siempre este caso, saliendo desde la derecha, me gusta ir siempre por A, venga, por allá vamos. Y en otras ocasiones, cuando parto desde la zona izquierda, me gusta también pues ir a mí, por A. <ríe> es uno de los pocos escenarios que coincido siempre. La única vez que quizás opte por C, es cuando salgo con un tanque bastante rápido, como por ejemplo, ese que veis ahí, el AML-90 para capturar y salir corriendo y después defender la zona en plan campero es muy bueno, muy rápido, buena penetración de blindaje, pero muy bien. bueno pero vamos a centrarnos en el nuestro, en el M60, poco a poco lo vamos fuleando vamos acercarnos a la zona A, este tanque cuando está a tope y lo tienes totalmente desarrollado para mí, es de lo mejorcito. Es bastante rápido para ser un vehículo pesado, tiene buena penetración de blindaje y tiene un buen blindaje. Arreglo delante a esta el M50, M50 pues fue un invento americano para la guerra de Vietnam, no sé, en fin, estoy leyendo sobre este tanque y es bastante curioso. Bueno, en bueno, fin nunca me gustó, lo tengo porque no me queda más remedio que comprarlo para seguir con la investigación, me parece que ha caído <risa> pero no sé, a quién se le ocurre la idea, vamos con el m60 a ver qué pasa, por aquí ha caído, significa que aquí a la izquierda tenemos algo, aquí lo han reventado ¿qué hay por aquí? ¿Qué, hay por aquí? ¿Qué, vemos? ¿qué vemos? ¿qué vemos? un marder no sé por qué, pero este carro es que el marder lo tengo atravesado bueno, el tío me ha visto un mar de corta, un poco lindaje y una carga hueca de un m60 tal como le ha reado, mmm, si me está diciendo aquí estoy, asómate si, si tienes cojones, <ríe> me lo está diciendo, ya lo sé, si me asomo el misil va a ser para mí bueno incluso te puede dejar bastante atontado con la metradora que tiene pues es bastante poderosa, bueno ese disparo no sé, ¿ha venido del barder? no tengo ni idea, bueno, por si era el fly, me parece a mí que ha podido venir tranquilamente por la parte derecha, alguno que me está acechando desde ahí, desde, lo, desde aquel bosque, así que le damos el frontal y poco a poco nos retiramos, no parece buen sitio, venga, vamos a quitarnos de aquí A ver qué pasa. Y ese Marder no lo vamos a perder de vista. Ahora tiene que. Coño, no me ha visto. Ah, no me ha dado tiempo. Para llevar, para allá. Venga, vamos, vamos, vamos a marcarlo. Por ahí está amiguete. Venga, a ver si quiere salir por aquí. A ver, a ver, a ver. Pero el tío. Venga, ahí ha reventado un tanque. Ah, mi compañero sigue vivo. Y otro más, bah, ese ha caído. Pero el, el tío vaya huevos, <risas> estupendo. Pero venía buscándome, mm, amiguete. Venía buscándome. Bueno, gracias, compis. La zona a está tomada. Me he enterado. Carro pesado aquí a la izquierda y carro, carro medio también esto está lleno, ya no sabes tú por dónde salir, aquí disparos por todas partes a ver, a ver, a ver, no sé por dónde salir, aquí ya es jugártela, venga, no nos queda otra Necesito que me Bien. venga, capturando aquí compañero, por aquí no veo nada, venga, puede salir a alguien en cualquier momento nada, venga, el cañón, el cañón al frente, vamos, giramos a la derecha, a ver venga. el momento es que no sabes por dónde te pueden salir aquí por allí ya esto es cuestión de suerte jugártela bomba bomba bomba bomba Buah, cayó lejos Buah, pero ha limpiado todo esto lo ha limpiado mi compañero está tomando a bueno yo voy a seguir avanzando no me voy a esperar es que aquí prácticamente no tienes nada con lo que cubrirte venga avanza M60, vamos venga una paradita aquí anti estrés venga, en ese buquecito. Si aparece alguno bajando desde el spawn 300 metros, está bastante bien. Y ahora mantengamos la un poco de No nada. No, no. fuerzas aliadas han una zona. Vaya, carro pesado, justo me ha adelantado, pero no, es eso, eh, object, perfecto, Uf. ahí estaba, este me hubiera reventado, tiene muy poco blindaje, poquísimo, escaso, pero es letal, el object, el 865 creo, object, creo que es ese, ahí está, Espera un poco, muchas veces no suelen bajar solos, parece que es momento del segundo arreón o el contraataque de nuestros adversarios Fuerzas de han tomado vale, hemos perdido B, Ah, nuestro, hace también, hay un carro ligero y en medio de la avenida está muy lejos no oigo nada bueno, este es un buen sitio apuntas con el cañón a la izquierda y de vez en cuando ojeas por la derecha así, así, perfecto el M60 mmm, la verdad es que tiene un giro de torreta, no es muy lento, tampoco es muy rápido pero está bastante bien sigo oyendo muchos bah, ruidos motores por todas partes incluso el mío no me entero una papa de lo que de lo que por aquí hay no es buena idea ir parando motores venga vamos a hacer un poco de oído chatarra rusa suena por ahí No, por aquí tampoco, por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Ahí, vamos, vamos. Venga, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Venga, vamos. Venga, impacto crítico, estupendo. Venga, vamos arrancando. Vamos a quedar no, donde quieren. Venga, recarga rápido, recarga rápido. Vamos. Venga, hombre, no me jodas. Venga, listo, dispara de fuera. No Impacto crítico El tío. Se me ha echado encima. Vamos a ver, un BMP que es una lata de sardinas con un impacto crítico, no lo deja no se queda caos reparando, bueno, medio caos, un impacto crítico. El tío ha llegado hasta donde yo estoy. Venga, algunas veces unas cosas en no y no las entiendo, la verdad. Bueno, por lo menos me ha dado tiempo a reaccionar. Tienes buen blindaje, colega. M60, buen blindaje. Pero un impacto crítico, un BMP1. Y el tío seguido ahí. Venga. Echando humo, el tío antes de extinguir el incendio se me ha echado encima, a ver si podía hacer algo Bueno, yo sigo reparándome, vamos arrancando rapidito Bien Nos hemos salvado de milagro Venga, la MX-30 está ahí Vamos rápido, ojo con este arco Ojo con esta puerta ah, Es un buen sitio Donde más de una vez me han esperado Y cuando he cruzado Cataplón Venga, vamos a tomar el morro así un poco. Ah, venga, uno destruido. Ha caído. Eso es un antiario Se ve que mi compañero, la MX-30. Venga, vamos rápido, vamos rápido. De aquí nos quitamos. Nos metemos en la calle, esperamos, echamos lo que sea. Pero de aquí en medio nos quitamos, evidentemente. Desde la avenida justo arriba. el respawn de ellos. Aquí ya te pueden salir por cualquier parte, lo dicho. Vigilamos con el cañón a la izquierda y miramos por la derecha. Ese ruido parece ser que es mi compañero tanque ligero que está por aquí cerca. Venga, nuestra aviación está haciendo su trabajo. Vamos, evidentemente no voy a subir por esa cuesta. Vamos a callejear un poco, vamos a ir de compras por aquí. A ver qué nos encontramos. esta primera calle, aunque sea estrecha no me gusta meterme por esa calle ancha directamente, hago un giro rápido, venga justo ahí arriba de esos árboles, justo el respawn ellos no te ven y quizás cuando bajan tú los puedes ver a ellos, venga rápido vamos detrás de todas esas casas y aquí esperamos cambiamos de posición ese BMP1 puede ser que se haya acordado de nosotros y como muchas veces suele pasar, viene a buscarnos venga, bueno, aquí aguardamos eh, ¿Qué es esto? Un mouse. Mouse, venga. Ay, esto te hace pupa. Mouse es una bestia, pero es lentísimo. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar ese factor. Venga, muy bien, otro más. Yo no sé qué, quién es el que le está reando Ahí, ahí, muy. Bien. Venga, ayuda por más. Ah, está, ayuda, ayuda, perfecto ese tanque medio creo que sea, sí el que se lo hace pillado al mouse sí sí perfecto alguien más algún voluntario por ahí venga vamos venga ya, hombre, que me estás contando ¡Ah! me ha visto el colega, ay, ha fallado ¿qué es esto? ¡Ah! esto, ¿esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! venga, vamos, vamos vamos! ¡Ah! Qué bien ese misil venía para acá yo no sé qué ha pasado si le he dado el misil y a la vez al tanque o el misil ha tenido que chocar en algún sitio Qué desastre ¿Es que se me ha movido justo la... a la hora de hacer el primer disparo el ajuste de la distancia se me ha ido a cero No sé, sí Y ese tiro se me ha quedado corto Que ha pegado justo en el suelo Bueno, no me cabe otra explicación Porque si no entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, importante que lo hemos destruido que no nos ha matado Vaya, habría sido una auténtica Bueno, gilipollas no. <risa> Que nos hubiera matado Estupendo Muy bien, cerca del respawn Venga, antiaéreo. ¿Qué es esto? Venga, mi compañero está. Tanque medio, antiaéreo. No lo veo. Ya se la están dando ahí arriba. Yo no veo nada, tío. No veo nada. Ahora están detrás de las casas, no lo veo. Bueno, pues se ve que ha caído lo siento compañero, es que no, no lo he visto, ni a ti, ni a, a ver, a ver, vamos rápido, ah se me escapa, se me escapa demasiado lento, demasiado lento, otra vez, le ha pasado por encima, no me cabe otra explicación, que se ha visto el impacto en el suelo, que hay otra explicación, bueno hoy, hoy no es el día de los BMP, los tengo que tener muy cerca para poderlo reventar, ya lo habéis visto, pero estos dos el anterior a este, os decía que vamos, que no que no, venga, este tío o va, o va por mí o va por A, prácticamente están perdiendo, venga, vamos a defender A, muchachos BMP1, defender el punto A pues si acaso va para allá. Y si no lo espero por aquí. Pues si sí, está llena. Esta va para allá. Pues no vamos a tener que jugar. Vamos. Vamos a esperar que no salga nadie más por aquí, por el flanco izquierdo. Y podamos llegar a tiempo a. El tío sigue allí. Ah, pues no. Pues se ve que ha, se ve que ha caído, pues. Vale, ya ha dejado de conquistar, A. entonces este ha caído. Bueno, esto está ganado ya, prácticamente. Las tres, va. Ya es la hora de irse a comer. Vámonos para. A. Muy bien. Apenas quedan tanques enemigos. Si alguno le da por salir por aquí. Oh, venga. Si vamos a por vamos a por ahí. Venga, malo será quedando. dándole la espalda o el culo aquí a los enemigos. No puede aguantar ni un parto en el motor. Venga, vamos. Ah, esto se está acabando. No creo que me dé tiempo ni a pisarla. Ese es el BMP. Ahí terminó. Misión cumplida. Lugar no vengo. Oh, me encanta cuando pasan estas cosas. Mire. Eh, sin orugas. Eh, puedo seguir avanzando. Venga, vamos a intentar conquistar a sin orugas. Venga. Vamos a por A. Me dejas, voy. Venga. Ah, se acabó. <ríe> Algunas veces. Pasan cosas extrañísimas. Final de la partida, misión cumplida, noveno en el equipo, 26.428, bien, Tres objetivos terrestres destruidos, y no he conquistado ninguna zona, podía haberlo hecho, pero me la jugué, preferí avanzar, y la verdad es que me salió bien, otras veces hago lo mismo, y en la primera vuelta de la esquina, ahí me, me revientan, eso nos ha pasado a todos, hay días que tienen más suerte, y otros días que das un paso y estás muerto, suele pasar. <ríe> en fin. Espero que os haya gustado el vídeo, nació en Polonia, es un buen escenario que me gusta bastante porque prácticamente tiene de todo, tanto terreno urbano como terreno rural, vamos a, vamos a llamarlo así. Y la verdad es que es un escenario que es bastante entretenido, bastante estresante a veces, te metes por calles, vas por un sitio, por otro, no sabes por dónde ir, te puedes salir. Y hay días que tienes suerte como hoy y otros días que, que no, que sales y te revientan. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que abajo en la descripción tenéis enlace al Discord donde estamos todos los del Escuadrón Ibis, los Iberos Hispanos. Si queréis uniros, estáis invitados, os lo vais a pasar muy bien esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo, chao